Hola Gonzayas, bienvenidos a este video donde les vamos a compartir un poquito de nuestra visita aquí a lo que es Granville Island Public Market en, Pues antes de venir nos preparamos ya para poder salir, ahorita ya estamos en marzo estamos a punto de cambiar el horario de pasar de horario de invierno al horario de verano la luz empieza a aparecer más hoy en día ya amanece como eso de las seis y media más o menos y empieza ya a oscurecer a las seis de la tarde eso es algo muy padre porque de repente en invierno con muy poca luz de día pues de pronto no se siente que tengas tanta actividad durante todo el día aunque pues esto ya va mejorando ya se siente el crecimiento de los árboles, eh, las hojas, ¿no amor? Ya hemos visto más este, eh, hojas. Sí, ya empieza a florecer. Ya se siente la primavera en cuestión de que los árboles pues ya empiezan a florecer y ya no se ven tan pelones. Bueno, algunos todavía. Pero aquí hay un arbolito, una especie de árbol que es el cherry o algo así. Aquí no hay, pero empiezan a florecer así verdes. Me parece que son árboles japoneses. Y se ven bien bonitos cuando florecen en la primavera. Eso sí florecen exactamente, creo, en estas fechas de primavera. Sí, se ve muy bonito todo el, el color que empieza a ver en las calles y en los árboles. Y hemos llegado aquí justamente a lo que es el, el Public Market. La verdad no sé por qué no habíamos venido a este sitio. Es un sitio maravilloso, la verdad nos ha gustado muchísimo. Nosotros cuando llegamos aquí decíamos mucho el tema de que pues eh, si querías comprar algo, carne o verduras, pues todo era directamente en supermercados. Pero la verdad es que no es tan tan cierto, o al menos en este sentido de esta visita sí nos ha cambiado mucho la, la impresión de cómo puedes encontrar aquí el mercado en Canadá, ¿verdad? Sí. Sí, sí, está súper está bonito, eh, está muy limpio para hacer un mercado, la carne se ve súper fresca, la fruta, o sea, sí es un mercado en el que puedes encontrar variedad de productos y lo que platicábamos Axel y yo es de que, pues si no es como un mercado mexicano de América Latina, sí está muy apegado porque hay, hay productos de todo tipo, verduras, frutas, semillas, chocolates, postres, todo. Y lo padre es que no está como que, como por ejemplo, bueno, nos ha tocado que en, en ciertos centros comerciales encuentras como muchos productos de China, japoneses y así, y aquí no, o se encuentras como de todo. No está enfocado nada más como a un, una población, por decirlo así. Entramos y la verdad fue la sensación de que estabas entrando a un mercado de Latinoamérica con muchas frutas, muy colorido, muy variado, eh, carnes rojas, eh, pescados, este, de todo tipo de carne eh, una zona de restaurante bastante padre esta es Granville eh, Island, aquí podemos ver el mapita Granville Island y pues es una isla completamente la que está aquí este, está muy cerca de lo que es de Vancouver, eh, de Bornaby hacia acá, pues nos hicimos según el Google Maps, fueron 40 minutos, eh, por ahí estuvimos eh, comiendo, nos, eh, yo pedí papas a la francesa con salmón y tuvimos... Una pasta con albóndigas, muy rica. Su rico, había más opciones, yo creo que sí estaremos viniendo. Pero yo creo que si vienen de visita o viven aquí en lo que es Greater Vancouver y no han venido a este mercado, la verdad sí se los recomendamos bastante para que se vengan a dar una vuelta. Ah, está muy padre y eso que nada más venimos a la zona donde está el puro mercadito, ¿no? Empezamos a ver las zonas aquí alrededor. Entonces está muy chido. Este, ¿Aquí cómo podemos llegar, amor? Bueno, nosotros que llegamos en carro eh, hay que pagar el estacionamiento creo que dos horas fueron casi cinco dólares y si llegan por el sky -tren o por cualquier otro transporte me parece que tienen la opción de cruzar eh, en el C bus y no, la verdad no sé cuánto cueste pero pues la verdad vale mucho la pena venirse a dar una escapadita quizás ahorita que es todavía un poco frío eh, pues no está así como que tan disfrutable Porque de repente sí cala el frío Pero si te vienes en verano Pues me parece que estar muy padre Porque pues tienes vista a la isla El mercadito Vende aquí tu helado, tu café Lo que más te guste Y está, está muy padre para pasar un ratito eh, Pues de momento sería todo González un video compacto Para que puedan conocer un poquito acá de este lado Y sin más por el momento ¿Sería todo? Sí, sería todo Cuídense mucho nos estamos viendo pronto en un próximo video para compartirles pues, nuestras nuevas experiencias aquí en Canadá. Bye.